she she she just to eat A pesar de la controversia y la asfixia de la vida, sigo inexorable, texturas, rimas, recito versos y crezco en cada proyecto. El mundo no es perfecto, pero podría ser peor. Tu rencor hacia mí es mi mayor venganza y no voy a cambiar, adicto a hacerlo a la vieja usanza. La balanza se inclina hacia el lado de la esperanza, si hay positividad y este compás me acompaña. Me tacharon de gañar los más puros y castos, ovejas de un rebaño que se alimenta de los pastos, del verde prado, de la ignorancia sin saber que la existencia es solo una circunstancia Haz cómoda tu estancia Encuentra la plenitud Encuentra tu camino Ignora la multitud El complejo de no creerme Alguien es mi cruz y mi luz Cuando solo veo es con tu actitud La tinta es el líquido amniótico de mi ser En un arrebato por conceder al asno miel Pude equivocarme y qué. Que me juzguen, compréndeme si puedes Pero ante todo no preguntes Y que me encierren, MC de por vida No hay cabida para las malas vibraciones En estas líneas, solo rap Un boom clap y una birra Y las caricias de mi niña cargándome las pilas Me siento libre de cualquier presión Somos yo y el micrófono El micrófono y yo Buscando la belleza en lo sencillo y los 10 céntimos que faltan pataba con mis bolsillos, por suerte o por desgracia no vivo de mi arte, aunque quizás se revalorice después de mi muerte intentando ser feliz a pesar de las injurias. Y si el cielo se pone gris, rapearé bajo la lluvia. de álgebra tan solo pierdo la paciencia por su wonderbra eso de su regazo no pude escapar pactamos con nuestro sudor ya solo queda esperar y espero escribiendo fumando bebiendo me estoy matando y al mismo tiempo estoy naciendo de nuevo con los pies en el suelo y orgulloso de ser quien soy muestra de ellos que no tengo que mentir para que gusten mis temas hablo de ti de mí de que va al sistema, hablo de lo bien que sale cuando sale fresco, hablo de ideales y de hacer siempre lo correcto y claro que despunto porque me lo tomo en serio, más allá del flow, del estilo y del ingenio, se trata de ser constante y perecer en el intento, estar atento y pillar la moraleja del cuento. Y estar de guay con tus compis, y estar de guay con tu familia, y estar de guay con tu chica. Cada amor propio es todo lo que necesitas Y deja de competir por calderilla Sé sensato, entérate De que no es caro todo lo que brilla Que hasta el sol tiene su rutina Y que hasta el tipo más rancio Esconde un punto débil para hacerle cosquillas Tú no eres nadie, yo mucho menos Pero yo lo tengo claro y me reafirmo como un memo Y contemos las demos Que nos quedan para presumir ante los niños Cuando seamos vieja escuela Nunca es tarde si la dicha es buena Nací en el 89 y sueño con los 70 Me representa a la gente honesta, secas, la working class con dolor de espalda y jaquecas ¿Y de qué te quejas? Si lo tienes todo, aprecia cada instante porque cada instante es un logro Maniobro en pro del hip hop y de los míos y sonrío cuando veo como brincan con el estripillo De buen rollo y que nos quite lo bailado. no hay sensación más grata que sentirse respaldao De clown art, el patio de luces, la clica y mi dosis de optimismo va cuando las cosas se complican